dos le dijeron deja pasar eso a los otros que yo más adelante nosotros no grabando, mismo, y pasamos una pero, ya pero ya es que así. usted usted presume que le pasaron a usted lo vio lo grabó no, yo lo vi yo lo vi le pasaron ya 100 yo Oye. lo vi yo no estoy presumiendo yo lo vi cuando el policía entró oh, oh. la mano dentro del vehículo y se lo pasaron perdón ya eso ya. no estaban Oyeo. contaminado eso no estaban contaminados Espérate, ya, Ya, Ajá. Allá, déjame terminar. Sí, sí, favor. hable, hable, claro. Entonces nos fuimos. Nosotros fuimos a comprar una carne para allá, que mataron una, un novillo. Y cuando venían de allá para acá, dijeron que no nos iba a pasar porque tenían que devolvernos. Digo, ¿y devolvernos por qué? Pues yo vivo en San Francisco. ¿Cómo me voy a devolver? sí, si tienen que devolverse. yo que Yo sabes lo que tuvimos que hacer, pero tenían un paquete de papeles. De, de eso que de permiso que se lo estaban quitando a la gente. Entonces me preguntar, me preguntaron, ¿qué permiso? Yo no tengo permiso, a mí nadie me ha dado permiso, yo no sabía que había que tener permiso. Y tú sabes lo que tuvimos que hacer, coger por las guaranas y para coger aquí para salir a los rieles. Oye, no, no, ¿y esa no. calle de las guaranas está, que yo llegué con un dolor en la espalda, y tú ves el canar desde ahí contra que este niño estaba diciendo de... de, de, de de las cañadas, ese canal de las guaranas, mira, eso da pena. Eso ahí tiene kilómetros de plástico ahí, hay ahí. plástico, ahí hay plástico, ahí había gente en la calle bebiendo, juntos, yo no vi una sola mascarilla en las guaranas, una pero, sola por ahí. Oye, pero está bien, sí, eh, porque es lo que usted está diciendo, ¿verdad? que dejen pasar a la gente. No. no, es eso, lo que tú quieres. No, no, no. es que es la no, forma que, no, que, que ya, lo están ya, no haciendo. No, no contesto, es que la, no no es que la dejen no, pasar, no, no. sino que nadie sabía, perdón, ya, ya. Nadie sabía que uno no tenía que pasar por ahí porque no lo avisaron, porque no lo avisaron con tiempo. No, no, eh, yo no sabía mire, que no había que pasar, por eso yo fui. dame. Eh, dame yo creo que entendí lo que ella se eh, queja. Es que si ya ella le dice okay. que ella vive en San Francisco y cruzó, que fueron a recoger una carne. ¿Cómo le dice un guardia que no, que se tiene que devolver? ¿Hacia dónde? Si en su casa está en San Francisco. Es, es, es correcto. Entonces tuvieron que dar la vuelta y burlaron el cerco. Pero mientras tanto, de, de, denuncia a ella y como lo hemos visto en los videos, la gente sí, está. Claro, sí. pero no, pero de sí, allá para acá, no por ahí, pues se nos veía. Había otra, otro vehículo, eh, el policía, sí. pero dejaron a pasar ya sí. uno sin preguntarle nada. Sí, Entonces sí. yo no entiendo qué es lo que están haciendo. ¿Quién está haciendo es una que, parte ¿quién, de quién, tiempo, también, ¿Quién está bien? ¿Quién no. bueno, Tienen que ponerse de acuerdo. Gracias a la señora que nos llamó. Tienen que ponerse de acuerdo una cosa o la otra, porque o es, se cumple o no se Exactamente, cumple. tenemos también que fiscalle no, no a la gente. Diciendo, familia, miren, no es muy bueno. administrativas. Tenemos que ponernos de acuerdo o sí o no. Pero Ajá. no es que no y te que me den un chance o que sí y entonces Pero, Pero, porque, porque ella, ella lo que habla, dice, habla es avisarlo a, ella. a la población. Él está diciendo que no sabía de la medida. Ha pasado como han debido y que están eh recibiendo dinero los policías. Ya lo no está diciendo. Pues ya lo ah, saben. uno no. Ya lo no me, saben, me mañana. Sacar de no, sacar no, no, no, Carolina, contexto, pero que. Espera un momentito. Yo no estoy diciendo que es eh, eh, otra cosa. Yo no he dicho nada. No, no quiero sacar nada de contexto. Lo que pasa es que mañana vamos a tener la misma denuncia aquí de los militares que están eh, eh, eh, eh, reprimiendo a la población. Ya lo saben. Eh, hay medidas restrictivas en, en San Francisco de Macorís. Mañana vamos a ver la misma denuncia de nuevo. Porque es que la gente se supone que debería estar en su casa. Y te han dicho. Desde eh, febrero para acá te han dicho que solamente sale cuando sea estrictamente necesario. Yo no salgo de mi casa. Y cuando voy a salir es cuando es estrictamente necesario. ¿Cuándo vamos a entender esa parte, por por Dios? Bueno, lo y mira, el tema, ahí, el, tema de, el tema de la, el de, tema la de la policía, la policía, aunque uno no yo no quiero con esto justificar a la policía, pero regularmente siempre ha habido ese nivel de coima, de regalo. Eh, que son pesitos en realidad No es una corrupción Digamos que afecta Crea una afectación tan grande Ahora yo te voy a decir qué una qué cosa pero, pero oye, oye En medio de esta situación los que más riesgo han corrido Es la policía, el ejército Los médicos, el servicio de salud Son los que más riesgo Han, han cogido Y son los que menos han sido Tomados en cuenta por el Estado Incluso a los policías se le ofreció algo que todavía no se sí, había sí, dado. Sí, sí, sí ya se le dio. Todo. Yo confirmo ya, que como... ya a los policías le llegó su, su incentivo. Yo esperaba ya. que una amiga mía... Sí, ya... sí, sí, yo lo confirmo. Con, con okay, varios policías, amigos míos que me pero, dijeron. Sí, ya no llegaron ya, lo puede decir. Pero, cuánto, pero ¿cuánto tiempo hace de eso? Ya hace dos meses. Tenemos dos meses en esta situación y ahora... ¿Qué pasa, por de No del general ni del coronel, son, son sueldos que son pequeños. Sí, así es. Tenemos una llamadita aquí. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Respecto a lo que la señora dijo, eh, yo en la otra semana yo iba para allá a echar, echar echar gas, más allá, cerca de la cabaña. Y me paró la policía que para donde yo era que voy a echar combustible gas y no me dijeron pero lo primero que me dijeron fue yo sé algo para los refrescos porque mire que estamos sequecitos cómo fue lo primero que me dijeron yo algo para los refrescos porque estamos sequecitos <risa> sí sí hay muchos que lo hacen claro sí hay muchos policías que lo hacen mira el asunto estuvo en que devolvieron a esa señora haciendo de San Francisco ya que ella había pasado previamente porque ella lo que fue a buscar una y se devolvió Sí. Eso fue, parece ser y se confirma Que ellos estaban esperando Que ellos lo, lo coimaran Sí, sí, hay muchos policías que hacen eso Muchísimos militares que hacen eso Y es lo que debería, por ejemplo, la población denunciar Y la, y la población también debería grabarlos Para presentarlos, porque solamente no es decirlo Hay que grabarlo grábelo De que usted se vaya acercando A un, a un, a un reten de eso Lleve su teléfono, su teléfono encendido y grábelo A que se acabe el relajo Tenemos otra llamadita eh, Aquí en el teléfono, buenos días Buenos días. Buenos días. Adelante. Se habla de aquí del Capacito. Buenos días para todos. Sí. Buen día. Esto que la doña estaba diciendo de ahorita, yo no sé, yo, pero yo no estoy de acuerdo con, con eso. Con, eso no tiene poco sentido eso. Porque, ¿qué hacen con, con, con eh, esos enteros en la ciudad? y Entonces, en los barrios, bebiendo rojo y cerveza, por cuando Mira, ayer, ayer tarde mismo, ahí en el capacito, en la hora, en la con, con, con, con cinco ahí. No se podían cruzar la gente en la calle bebiendo. Yo pasé por Entonces, el capacito y había toda una piscina fuera ayer. ¿Cómo? Entonces, una piscina, sí, en el capacito. ¿Qué barrio dos, más o menos el mismo? Dos guaguas bueno, de la policía, hoy pues, dos veces pasaron por ahí. Y, y ellos lo vieron bebiendo ahí, la gente... Incluso yo pasé por para hacer, a hacer una diligencia esto, ¿sí? y tuve que coger el centro en la calle porque no podía pasar por la, por la acera. ¿Y se supone la que, se que lo hacen? Supone... ¿qué, ¿Qué hacen esas esa policías en, en las entradas? Atajando gente, sí. molestando a la gente que sí. quizá vaya a hacer una diligencia para un campo. Y se supone que en esos retenes... Y tienen en, que... en el centro de la ciudad bebiendo cerveza, donde quiera, y Romo en sí. lo bajo Así es, gracias al amigo televidente. Y se supone que en esos retenes tiene que estarse midiendo la temperatura. tiene que estarse desinfectando el personal bueno, y los vehículos que van, ah, a, entrar, van a entrar. pero ustedes no quisieron porque ay. pararon la comprita. Sí. Ah, pero ¿cómo ay. tú te vas a quejar ahora? Vamos tú a no <risa> Nuria, no... se puso a parar la sí, comprita? ¿De que sí. uno que cuesta sí. 100 dólares? ¿Por cuánto Uh, 180 mil